8.23 minutos y desde hoy aplican medidas de orden público contra el COVID-19 para las fiestas de diciembre que fueron socializadas a través de un nuevo decreto, el 15.50. ¿Qué actividades estarán permitidas y no permitidas desde hoy hasta el próximo 16 de enero? Se lo preguntamos a esta hora al viceministro del Interior, Daniel Palacios. Viceministro, buenos días, bienvenido. Alejandra, buenos días. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Caracol que nos acompaña en esta mañana. Tal como lo has mencionado, el decreto 1550... Eh comienza a regir eh, a partir de hoy, quiere decir ya está vigente. Es un decreto muy similar al decreto que venía rigiendo en los meses anteriores, en donde hablamos de un aislamiento selectivo y un distanciamiento individual responsable. Y cuando hablamos del distanciamiento individual responsable, tal vez es lo más importante del decreto y es el autocuidado que debemos tener todos los colombianos para ejercer cualquier actividad respetando los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del tapabocas, evitar las aglomeraciones, todas estas recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud que son esenciales para salvaguardar la vida de nuestros compatriotas. Ahora bien, actividades prohibidas, que son taxativamente prohibidas y recordemos que la filosofía de este decreto es que todo lo que no está prohibido se encuentra permitido, permitido dentro del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y hoy lo que tenemos es que se mantienen las prohibiciones de aglomeraciones tanto de eventos públicos como privados o sociales, se mantiene una prohibición eh, taxativa y específica para las discotecas y los lugares de bailes, para el consumo de licor en espacio público, sin embargo, el expendio eh, se mantiene permitido y continuamos con los pilotos de bares y restaurantes con consumo de licor. Y aquí hay un tema muy importante y es un mensaje para toda la audiencia. Los municipios o las gobernaciones que hayan solicitado el piloto de bares o restaurantes con consumo de licor en la vigencia del decreto pasado, se mantienen autorizados y pueden continuar con ese servicio. Quien no lo haya hecho, pues lo podrá solicitar a través del alcalde, al Ministerio del Interior, para así buscar esa autorización. Dos precisiones muy importantes. Se mantienen los planes pilotos y pueden eh, solicitarse ante las alcaldías de los municipios nuevos planes pilotos para el expendio de bebidas embriagantes dentro de los lugares. Hay una precisión que quisiera que usted nos ayudara a entender y es la modificación al parágrafo, al parágrafo 3 del artículo 5 del anterior decreto que dice el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, que usted ya lo acaba de dejar claro, y establecimientos de comercio está prohibido. ¿Qué se entiende entonces por establecimiento de comercio si no contempla bares y restaurantes? Bueno, lo, lo que en primera medida tiene que quedar claro es que aquí existe una prohibición general al consumo de licor en el espacio público y en los establecimientos comerciales. Sin embargo, se encuentra eh, la excepción que es la posibilidad de solicitar el piloto de consumo de licor en bares y restaurantes. Eh, pero para ser claro, si hay expendio de licor, digamos en un cine, pues no está permitido. Si hay expendio de licor en un eh, evento que no sea o lo que se constituye como bar o restaurante, pues no estaría permitido. Ahora bien, este decreto permite el piloto para eventos, para ferias... Y eh, como ya se ha venido desarrollando en algunas partes del país, se podrá mantener la solicitud de estos tipos de conciertos en, eh, en autos, el autocine también eh, se, se puede mantener eh, y en esos pues también se podrá solicitar un piloto de consumo de licor. Pero la medida general es que está prohibido el consumo de licor en establecimientos comerciales y en espacio público. Viceministro, usted acaba de, de decir, ¿ferias están permitidas? Las ferias se podrán solicitar eh, a manera de piloto, lo podrá solicitar el mandatario local y obviamente esa eh, feria tendrá que cumplir con los protocolos de bioseguridad que han sido emitidos por parte del Ministerio de Salud para ese sector o por el Ministerio de Comercio si son, digamos, ferias empresariales. Aquí ah, lo no, que la feria de Cali, no, no, no ferias tradicionales, viceministro, para hacer precisión las ferias tradicionales también se podrían hacer pero se podrían hacer dentro de los protocolos de bioseguridad, quiere decir dentro de la nueva realidad que estamos afrontando no se podría hacer eh, te voy a poner un ejemplo, como el festival vallenato se realizó, el festival vallenato se realizó de manera virtual, algunas personas presenciales que no superara el aforo permitido y el resto de manera virtual y esa sería la invitación para todo lo que son ferias eh, que vengan en esta temporada de sembrina eh, que se hagan con ese protocolo de bioseguridad que ha sido emitido y con el respeto de los aforos que está establecido para evitar las aglomeraciones.